Hablando con Jesús Podcast Hola mis hermanos de Cristo, en la gloria aquí de Hablando con Jesús Podcast siempre dándole la gloria la honra y el poder a nuestro Señor hoy con una emisión maravillosa que nos trae el Señor en este domingo siempre dándole la gloria, la honra y el poder a nuestro amado Padre Celestial y, y esta y en esta misión era quien Hablando con Jesús Podcast el Señor nos ha puesto este título Infertilidad Espiritual una vez más Infertilidad Espiritual y tú me estarás queriendo decir ¿por qué ese título? bueno te invitamos a que escuches toda esta misión, también nos, escucha, uh, nos veas por Facebook por YouTube y una vez más perdona la redundancia que nos escuches porque hicieron una gloria radio para siempre darle la gloria, la honra y el poder a nuestro amado Señor. Siempre dándole las buenas nuevas del reino de los cielos, siempre agradeciendo al Señor por todo lo que hace en nuestras vidas. Y gracias Señor porque eh, a pesar de nuestras falencias, eh, que cada día estamos buscando esa perfección, tú siempre nos, confías en nosotros Señor y gracias Padre Celestial por permitir a este Hijo tuyo dar las buenas nuevas del reino de los cielos y que esta palabra que está... Estamos poniendo esa semilla, que hagan en sus corazones, porque el Señor, cuando venga por su novia, por su, por su iglesia, tú estés, uh, Él está recogiendo esa, esa cosecha, y esa cosecha, tú vas a ser parte de ella, en el nombre poderoso Poderoso Jesucristo. alma te alaba, te glorifica Señor, y una vez más, un saludo para todos aquellos que nos ven, nos escuchan. Gracias, Señor, por permitir que este ministerio, no somos cantidad, pero somos calidad. Somos ese remanente, Señor, que cada día tú, estás escogiendo, Señor, y llevando a que seamos transformados de gloria en gloria, nivel en nivel, porque como tú lo pusiste en este ministerio, estamos en la gloria para hablar de ti, amado Rey. Y bueno, mis hermanos, vamos a comenzar a esta emisión de Hablando con Jesús Podcast, eh, Infertilidad Espiritual. Y esa Infertilidad Espiritual, mis hermanos, que en la gloria, querido oyente, querido televidente, que nos escuchen y nos ven. Esa infertilidad, estuvimos buscando el significado, significa que no puedes quedar embarazada. Cuando una, persona, una mujer está infértil es que no, eh, no puede quedar embarazada por muchas razones. Y esas son las razones que vamos a hablar sobre, eh, sobre la parte espiritual. Y esa infertilidad también, eh, hay una palabra que es concebir, y concebir la estuve buscando. Y dice quedar embarazada como consecuencia de la fe, eh, fecundación del óvulo uh, por el espermatozoide del, uh, del hombre. Forma en la mente una idea, opinión o proyecto. Y vemos una infertilidad, o oh, mis hermanos de Cristianos en la Gloria, de aquí hablando con sus pocas que realmente el pueblo está siendo infértil, espiritual. Realmente el Señor quiere que... Haya una fecundación espiritual. El Señor quiere que tú tengas tu Santo Espíritu, porque al momento que ella comience a hacer esa fecundación del Espíritu Santo, perdona ese ejemplo que estoy dando y como lo estoy dando, va a comenzar algo diferente en tu vida, va a comenzar algo diferente en tu mente, en tu corazón, en el nombre poderoso Jesucristo. Y es por eso que el Señor, mis hermanos de Cristianos en la Gloria, querido oyente televidente, nos está diciendo: hay una infertilidad en mi pueblo. Yo estoy muy pronto a venir pero muchos se van a quedar desafortunadamente lo están tomando deportivamente no únicamente un pueblo sino un liderazgo que únicamente les interesa eh, la fama el dinero ser reconocidos o reconocidas yo no soy nadie para juzgar como siempre lo he dicho pero es lo que el señor pone en mi corazón en mi mente y le pido al señor que Uh, no, sea, no sea de esa cantidad sino sea de esa calidad no quiero ser del montón no quiero ser uno más quiero ser diferente y si somos pocos bueno, gloria a Dios si Señor permite más, gloria a Dios en el nombre poderoso de su nombre es por eso que el Señor nos... vamos a comenzar con Santiago capítulo 4 versículo, versículo 8 que el Señor nos habla y el Señor nos, da, nos va a dar cuatro puntos, mis hermanos de Cristianos en la gloria, cuatro puntos sobre esa infertilidad espiritual que vemos en el pueblo de Dios hoy en día, mis hermanos. Y siempre saludando a todas las personas que nos escuchan, nos ven y bueno, eh, tú sientes que tienes infertilidad espiritual, escríbenos, ponle sus comentarios y si lo has tenido, compártelos, no te avergüences, no te avergüences del reino de en los cielos. Di lo que ha hecho el Padre en ti, está, está haciendo esa fecundación de, El Espíritu Santo entró en ti y comenzó a desarrollar una nueva persona Un nuevo, comenzó a limpiar tu corazón, de ese corazón de piedra A ese corazón de carne que ahora, hoy, hoy tienes Que hoy tienes más humildad, que hoy tienes más, más mansedumbre Que la misericordia y la gracia del Señor cada día están en ti En el nombre poderoso de su nombre Y siempre, como siempre lo digo Dándole la gloria y la honra y siempre pidiendo por lo espiritual, porque por lo demás viene por añadidura en el nombre poderoso de Jesucristo. Tú subes espiritualmente, mira lo que el Señor ha hecho a través de Cristianos y la Gloria. Se comenzó con un micrófono y igual de tener estos cojencitos de los micrófonos, era una media velada, te lo digo. Hace prácticamente ya, eh, vamos a cumplir 10 años, y dándole la gloria y la honra al Señor porque. Él, él ve la fidelidad del ministerio no somos eh, una vez más no somos cantidad pero somos calidad y mira la fidelidad lo que se ha visto el Señor a través de la fundación a través de muchas cosas que hacemos pero siempre lo que hacemos con la izquierda que, no, que la derecha no lo sepa tampoco sino sabemos que cuando estamos en ese momento de oración el Señor nos va a exaltar en público. Y eso es lo que hace el Señor, ver nuestro corazón. Fallamos, claro que sí. Y le pedimos perdón al Señor y por eso vamos a comenzar en esta infertilidad eh, espiritual que es Santiago 4.8, que aquí en Santiago 4.8 uh, el título de, esta, de, este, de este capítulo nos habla sobre la amistad con el mundo. Y el Señor nos lleva al versículo 8 que dice «Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros». Pecadores, limpiar las manos y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Mis hermanos de cristianos en la gloria, el Señor nos está diciendo, no, uh, solo acercándonos a Dios y teniendo una esa inter interacción que significa esa conexión uh, real con él, podemos mantener una relación normal con Dios, mis hermanos de cristianos en la gloria. Y, y al tener una relación normal con Dios, podemos obtener la obra de su Santo Espíritu en el nombre poderoso Jesucristo. Y eso cuando tenemos a, a su Santo Espíritu, mis hermanos, nuestra vida va a cambiar. Vamos a comenzar a tener una fertilidad en nuestras vidas espirituales en el nombre poderoso Jesucristo. Y es por eso que el Señor, mis hermanos, te está diciendo, yo he tratado de tener esa fertilidad, esa fecundación en ti, Hijo, hija, pero tú no quieres. Y es por eso que en el nombre poderoso de, eh, de su Hijo Jesucristo, el Señor te hace un llamado en el nombre poderoso de su nombre. Que realmente, como veamos aquí, mis hermanos de Cristianos en la Gloria, querido oyente, los significados de, de, esta, de esta palabra, infertilidad, significa que no puedes quedar embarazada en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Y es por eso que el Señor... Te está hablando y te está diciendo, como le digamos una vez más, eh, el significado quedar embarazada como, como consecuencia de la fecundación del óvulo con el, el espermatozoide de un hombre. Esa, esa forma de que el Señor quiere, que está golpeando las puertas de tu corazón, está diciendo, quiero uh, hacer una fecundación con mi Santo Espíritu, que haya una transformación, que haya realmente vida en ti, que realmente en el nombre poderoso de mi Hijo Jesucristo vemos hoy, Veo un pueblo que realmente está vivo pero muerto. Veo un pueblo que realmente no está siendo fertilizado eh, en mi Santo Espíritu. Vemos un pueblo que realmente está buscando, como lo dice Santiago 4.8, acercaos a Dios. Y ese acercar es que déjame entrar en tu vida, déjame entrar a hacer la obra que quiero hacer en ti. Y el que se acerca a vosotros, pecadores, y el que se acerca a vosotros, pecadores, limpia las manos, esas manos espirituales, limpiemos esos corazones, líbrate de toda, de toda tristeza, líbrate de toda cosa que te hace recordar tu pasado, porque el Señor ya pagó un precio, olvídate de tu, de tu pasado, porque ese pasado te está haciendo recordar y está llegando esa a esa mente y que está llegando, llegando al corazón y el Señor nos está pudiendo fertilizar esa parte espiritual en ti y vosotros los de doble ánimo, una vez más. Aquellos que están en el mundo, aquellos que están que son, dicen que ser uh, fríos o calientes, están más tibios. Recuerda que el Señor te está diciendo, él, la, él te deja un libro albedrío y si tú eres, quieres ser tibio o cali, uh, caliente o frío, ¿qué quieres ser? Recuerda que el tibio el Señor los vomita, decide. El Señor te está dándole el libro albedrío, tibio o caliente. En serio, esto no es un juego, esto es realmente. Es lo que se necesita hablar en las iglesias, que es hermoso hablar de prosperidad, es hermoso hablar ante todo espiritual, que es hermoso que Dios te va a decir, claro que sí, pero el Señor necesita ver a sus hijos comprometidos, a sus hijos que se les, se les está predicando las buenas nuevas del reino de los cielos, pero no quieren escuchar, únicamente quieren que eh, las bendiciones, pero nada más, pero no hay un compromiso de esa oración no hay un compromiso de leer esa palabra de él no hay un compromiso que realmente el señor esté diciendo wow ya no están con celulares no están perdiendo el tiempo no están en la iglesia con sus celulares sino están con mi palabra escurriñándola poniendo atención en el nombre poderoso de mi hijo Jesucristo y continúa diciendo este versículo purifica vuestros corazones de que tengo de uso y razón de que comenzamos el ministerio de cruzamos en la gloria, el Señor siempre nos ha enfocado en nuestros corazones, porque de, de, de nuestros corazones mana la vida. Todo lo que, no es lo que salga de, nuestro, de lo que entra por nuestros labios, sino que, lo que todo lo que salga del corazón eso es lo que destruye, mis hermanos de cruzamos en la gloria. Entonces hay que tener mucho cuidado, y una vez más, eh, ¿quieres tener una relación normal con el Señor para, que, para obtener la obra del Espíritu Santo? Tú dirás, claro que quiero tener esa fertilidad. Bueno, el Señor te va a dar cuatro puntos eh, para que realmente tengas una fertilidad, no una infertilidad. Que sea realmente puedas concebir esa llenura del Espíritu Santo en ti en el nombre poderoso Jesucristo. Mi alma te alaba y te glorifica. Padre Celestial, Padre de la Gloria, llena nomás de tu presencia, Señor. Perdónanos, Señor, eh, si hemos errado, Señor, si hemos mirado otras cosas que no te agradan, porque de pronto al mirar o al pensar o al hacer cosas que no te agradan, hay de pronto una infertilidad a no poder llegar de gloria en gloria, en nivel, en nivel, en el nombre poderoso Poderoso Jesucristo. Cada día queremos ser más llenos de ti, Padre Celestial. Cada día pide al Señor que quiere ser más llena, más lleno de su presencia en el nombre poderoso de su nombre. Y es por eso que cada día, mis hermanos cristianos en la gloria, el Señor quiere que seamos más uh, fértiles en esa parte espiritual, en el nombre poderoso de Jesucristo. Tú tienes problemas, bueno, ponte a pensar qué hiciste en tu pasado para que esos problemas estén ahora. ¿Cuáles fueron tus decisiones para que hayan estas consecuencias? Así que no, no llores sobre la leche derramada o el chocolate derramado, porque el Señor dijo, consúltamelo, pero tus emociones dijeron otra cosa. Hiciste más caso, como lo hemos dicho, a esas voces extrañas, pero después no te quejes. No te quejes, porque el Señor te está diciendo, yo te dije esto. Tú de pronto querías escuchar mi voz, pero... Por medio de otras personas dije, no lo hagas, pero lo hiciste. Por eso hay una infertilidad, porque no escuchas mi voz, no lees mi palabra, no hay esa oración en el nombre poderoso de mi Hijo Jesucristo. Padre Celestial, Padre de la Gloria. Y vamos a comenzar un primer punto. Y ese primer punto que el Señor nos quiere hablar, en está hablando con Jesús Podcast, mis hermanos de Cristianos en la Gloria, que nos dice, orá Dios con un corazón honesto y déjate conmover por el Espíritu Santo. Un gran punto, queremos orar al Señor con todo nuestro corazón y deja mover el Espíritu Santo en ti. Y es cuando comenzamos esa fertilidad. Cuando oramos eh, con todo un corazón honesto y dispuesto, vamos a dejar que el Espíritu Santo comience a hacer esa fertilidad en nuestras vidas, en nuestro corazón. Y te lo digo, yo soy un testimonio de eso. Cuando comencé los caminos del Señor, yo decía, sí, qué bonito, que no sé qué, pero atendí a, a, atendía o iba a, a, a un templo, a una iglesia, como tú lo llames, pero no iba de corazón honesto. Eh, y no me dejaba llenar y conmover por el Espíritu Santo. Pero le doy gloria a Dios que me, me ha dado esa oportunidad de cada día conocer. Y cada día siento esa fertilidad del Espíritu Santo en mí cada día siento más su presencia me critican, me juzgan ¿Qué no me dicen pero le doy gloria a Dios porque se está haciendo el alma yo digo Señor que mi familia, los conocidos, mis compañeros, eh, todos me encantaría que se fueran. pero la realidad es otra tú puedes dar las buenas nuevas de rey en los cielos, tú puedes poner esa semilla, pero cada uno es libre de hacer lo y es por eso que el Señor nos dice ora a Dios con un corazón honesto y déjate conmover por el Espíritu Santo el primer punto de ese punto mis hermanos nos dice tu oración, tu oración es el canal a través del cual tú te comunicas con Dios y que esa oración mis hermanos de cristianos en la gloria es el mejor medio para que nuestros corazones logren uh, te, te deben de calmar ante Dios que esa oración sea honesta, que esa oración realmente te lleve a esa, a esa gloria del Señor, a ese tú a tú. Tú no necesitas un tercero, tú no necesitas un intermediario. El único intermediario para llegar al Padre es Cristo Jesús y tenerle a su Santo Espíritu, oh, es hermoso te lo puedo decir. Te puedan criticar los primeros que te critican tus eh, familiares tus amigos tus vecinos pero no importa yo siempre lo veo de esta forma mis hermanos risados en la gloria querido oyente de aquí hablando con Jesús propias pues, cuando estás haciendo las cosas bien todo mundo comienza a ir en tu contra eso lo, lo he visto y es por eso que el señor aquí en, mirando estos apuntes que nos dice el señor que, que si sabemos por qué el enemigo nos ataca mucho, nos ataca demasiado, porque él sabe que lo que él va a hacer contigo será maravilloso, poderoso y victorioso, mis hermanos. Y sé feliz, porque al, al ser feliz, demuestra que se, al demostrar que tenemos su presencia, a los demás les da celo, les da rabia, porque ¿por qué sonríe? ¿Por qué... Él es diferente porque ella es diferente, porque tú tienes al Espíritu Santo, estás siendo fertilizado, estás en esa parte espiritual, estás quedando, eh, estás siendo esa novia que el Señor va a, venir, va a venir por ella y se la va a llevar. Pero si tú no quieres, mi hermano o mi hermana, humanamente, un, yo te puedo hablar cada domingo, te podemos hablar cada jueves eh, en esas clases virtuales de la fe que conquista. Tú puedes tomar la palabra, pero si no la pones en práctica, ahí hay un problema. Un problema muy grande. Claro. Que esa palabra que tú estás leyendo, la, como yo le llamo con todo respeto, ese pasaporte hermoso que es la Biblia, porque es el, nosotros somos embajadores del reino de los cielos, que nos van a llevar a una vida eterna, que desde Génesis hasta Apocalipsis, nos está diciendo qué debemos hacer y qué no debemos hacer. El Señor se está diciendo, ora con un corazón honesto. Y en ese corazón honesto, déjate conmover por mi Santo Espíritu, en el nombre Poderoso de Jesucristo. Y en ese punto el Señor también nos habla, mis hermanos de Cristianos en la gloria. Busca su voluntad y establecer y establecer una relación normal con el Señor. Tú haces la voluntad del Señor. Tú dirás, mm", a veces, bueno, llegó a llega, llega a comenzar, tú quieres ir al próximo nivel. Nota que es como los demás. Es como en una empresa, en un, en un trabajo. Tú necesitas demostrar a tus jefes, a tus jefes, al hombre que quieres eh, ascender, quieres llegar a un punto más alto. No quieres quedarte como los demás en un conformismo, en esa caja como muchas personas que se quedan en esa caja de, de ese confort y, y no quieren salir. Ya quieren eso y ya hay punto, pero el Señor quiere llevarte a a llevarte en esa gloria, a poder que por medio de ti puedas ganar a tu esposo, a tu esposa, a tus hijos, después a tu familia, después a, a, a, la, vecindad, a la vecindad o al barrio donde tú vives, después a la localidad, después a la ciudad donde tú vives y después todas las naciones. Pero desafortunadamente, mis hermanos, pensamos en la gloria, en esa es, infertilidad espiritual, queremos ganarnos el mundo, pero no se ha ganado una familia desafortunadamente bueno, tú dices eh, le he eh, eh, predicado con mi forma de ser con mi forma de, de eso pero si ellos no lo quieren ver bueno, tú ya cumpliste el Señor conoce tu corazón y si ellos no cumplieron y, y cuando, si, llegara, si llegara a venir Cristo esta noche tú irá, y, si se quedaron, y tú dirías Señor se quedaron, sí, tú, tú cumpliste ellos no quisieron entonces mis hermanos que estamos en la gloria, querido oyente es lo que el Señor quiere hablarnos en esa infertilidad espiritual. Que realmente dejes que cuando hagas su voluntad y, y, y establezcas una relación con el Señor, realmente sea honesta, pura. Que no seas un hipócrita como los fariseos, como hicieron con el Señor Jesucristo. O como un pueblo que únicamente lo buscaban por un beneficio de qué? De comer. Y que buscaban un rey uh, eterno. Y que le diera de comida ya cuando se enteraban que no que él iba a hacer otras cosas Ah sí sí como ahí y es lo que quiere el señor yo otro punto que nos habla el señor aquí en este hora con dios con un corazón honesto y y, y y dejar que el espíritu dejar como ver el espíritu santo en nosotros mis hermanos de Cristo en la gloria dios no le gusta que digamos oraciones sin, sin sentirlas realmente que no nos convirtamos en religiosos ya hay, más, ya hay muchos religiosos mis hermanos esto me hace recordar hace mucho tiempo mis hermanos que cuando yo le pedí al Señor hace tiempo Señor puedo ir a, a diferentes templos no para juzgar sino quiero, quiero mirar porque algunas iglesias están llenas y otras están vacías otras están, hacen cosas y, y el Señor me dio el permiso ante todo siempre haciendo la voluntad del señor y yo iba a esas megas iglesias y wow el, eh, las cantantes el show todo eso que en ese tiempo no lo entendía y miren, mis hermanos mira que cuando yo le decía señor qué bonito que toda esta gente está aquí alabándote y el señor me decía pero no lo hacen de corazón no son honestos Únicamente vienen a divertirse. Wow, eso quebró, quebrantó mi corazón. Y ya hoy en día entiendo por qué hay una infertilidad espiritual, porque vemos una un pueblo de Dios, una generación, vemos una sociedad que realmente está siendo infértil. Y, y, y es tremendo, mis hermanos en la gloria. Es por eso que el Señor te está diciendo: no te vuelvas un fariseo más. No te vuelvas un religioso más en el nombre poderoso de su nombre. Y es por eso que el Señor, mis hermanos de Cristo en la gloria, nos lleva a Juan, al, al Evangelio de Juan, capítulo 4, versículo 24, Evangelio de San Juan, capítulo 4, versículo 24, que dice, que el Señor, el Señor Jesús dijo, Dios es espíritu y los que le adoran deben adorarle en espíritu y en verdad. Dios es Espíritu, el Padre es Espíritu, por eso no lo vemos. Tú quieres verlo, tú quieres sentirlo, tú quieres escuchar esa voz. Bueno, comienza que el Espíritu Santo obre en ti, en el nombre poderoso de Jesucristo. Va a comenzar esa fertilidad, va a comenzar a llegar a esos niveles de gloria en gloria. A sentir lo sobrenatural, las bendiciones espirituales, a tener eh, esos, eh, esos encuentros con el Señor. Te lo digo porque lo he pasado y es maravilloso. No hay mejor negocio que tú puedas estar es que trabajar en los negocios de nuestro Padre Celestial. En el nombre poderoso de Jesucristo. Llénate de tu presencia, mis hermanos. Llénate de esa presencia del Señor. El Señor te ama tanto que te habla por muchas personas, por muchos medios. Y ten cuidado de lo que escuchas y por eso lo y te lo repito, nunca me voy a cansar de repetírtelo si tú te llenaras de la Palabra de Dios y, tú, y fueras sincero, fueras honesto con el Señor sabrías que todo predicador toda persona que, que está predicando que está hablando la Palabra de Dios si es Palabra de Dios o no es Palabra de Dios ya tú dirías, lo siento mucho pero esto no viene de Dios porque el Espíritu Santo me está diciendo que tú no estás bien con el Señor. ¿No te has ganado una esposa? ¿No te has ganado un esposo y me estás evangelizando a mí? ¿No te has ganado un, un pueblo de Dios que, que asiste a tu, a tu templo? ¿Quieres ir a las, a las naciones? O, o no únicamente a las naciones, pero de pronto... Digamos en el ámbito colombiano, no has llevado esa, ese gran propósito en Bogotá, y aquí decir a Medellín, a Cali, a Barranquilla. Comienza a orar y, una vez más, comienza a hacer la voluntad de ser honesto con el Señor en esa oración. Que no sean oraciones vanas, que realmente sean oraciones que el Señor te diga: La estoy escuchando, lo está haciendo con, con todo ese amor con esa misericordia que le estoy dando y esa gracia que le estoy dando, y esa gracia me la está, me, me la está como dando a los demás. Te dice el Señor en el nombre poderoso de Jesucristo. Un segundo punto, mis hermanos de, que estamos en la gloria aquí, en Hablando con Jesús Podcast, nos habla que cuando leas la palabra de Dios, contémplalas con tu corazón y comprenderás su verdadero significado. Y siempre lo hemos hablado. Y nunca vamos a casa para decirlo. Cuando tú lees la palabra de Dios, mis hermanos, en la gloria, te enriqueces, te llenas de su presencia, va a haber una paz cada día. A partir de esa oración, lee eh, una vez más y lo dije, creo que lo dije en un Hablando con Jesús podcast o en una Hola, fe que conquista. Vemos hoy en día, yo te hablo en el ámbito colombiano, aquí en Bogotá, Colombia, vemos en el, eh, en el medio del transporte gente. A veces el transporte se demora una hora, hora y media, de, depende del trayecto que tú vayas. Todas las personas con sus celulares. Y bien, y perdiendo el tiempo, viendo uh, cosas que, mejor dicho, el enemigo está haciendo la tarea y ellos y se están dejando de desviar. Estuvieron escuchando una, eh, realmente leyendo la palabra de Dios, y vino más y, y todo eso lo he visto no como dos veces alguien leyendo la palabra de Dios. Tremendo. Y si realmente ese pueblo dejara sus isolares y todo el mundo con Biblias, instruyéndose, aprendiendo la palabra del Señor, créame que seremos un pueblo de Dios fortalecido. Pero vemos un pueblo de Dios que no está orando. No está contemplando las palabras de, del Señor con todo corazón, pero le está creyendo un hombre. Le está creyendo un hombre que, que dicen cambie, que van a cambiar un país. Pero eso es, eso es un tema para otra emisión, mis hermanos que una y en la este, gloria. Y en este punto, cuando leen la palabra de Dios... Cuando, Vamos a contemplarlas con, con, todo, uh, con todo nuestro corazón. Si ¿Sí ves que el Señor siempre habla del corazón y comprenderás un verdadero significado. En este segundo punto, hay un, un punto que nos habla que la manera en que las personas creen en Dios, lo aman y lo satisfacen, es llegando al Espíritu de Dios con el corazón. El Señor nos está, pongando, nos está enfocando mucho el corazón en esta misión. Siempre lo hablamos, pero nos está, nos está enfocando mucho en el corazón. La, eh, la, estas generaciones se están perdiendo. Estas generaciones realmente, este pueblo de Dios, mis hermanos, hay como dice la palabra, son muchos los llamados, pero pocos los escogidos. Yo quiero ser de los, de los escogidos, no de los tantos llamados. Realmente quiero que mi familia y yo nos vayamos para esto, pero... Uno da las buenas nuevas de rey en los cielos, pero si te critican, te juzgan cualquiera, bueno, listo, Señor, yo di las buenas nuevas de rey en los cielos, no quisieron aceptarlo, Señor, más no pude hacer. Antes me cargaba, ahora en día no me cargo. Tú cumple, sigue orando, eh, eh, pidiendo por tu familia, el Señor va a orar, ¿cómo? No sé. Pero lo que yo le pido al Señor es que sácalos del confort que están ellos para que ellos comiencen a, a, a, a, a buscar de ese Dios vivo y de poder. Que los saque de ese confort, que ese Dios dinero, que ese Dios del dinero, que ese Dios de, del mundo, que ese Dios de no sé cuál sea su Dios, Sácalos de ahí para que comiencen a conocer ese Dios vivo y de poder. Y ese Dios vivo y de poder los, los va a llevar en, en ese arrebatamiento. En el nombre poderoso de Jesucristo. Mi alma te lava y te glorifica, Señor. Eres maravilloso, mi amado Señor. Y un punto que nos habla también el Señor aquí, eh, del segundo, eh, que, estamos, que, que es cuando leas la palabra de Dios, contemplas con tu corazón y, com y comprenderás su verdadero significado. Nos dice, obteniendo de este modo su satisfacción y usando el corazón para comprometerse con las palabras de Dios y así poder ser conmovidos por el Espíritu. Qué hermosa, qué hermosa palabra nos está, nos está dando el Señor esta mañana en esta hablando con Jesús Popes. Qué hermoso es el Señor. Y el Señor cada día... Nos, nos habla y nos dice qué maravilloso es por ejemplo si vamos a Isaías 41 10 que dice no temas porque yo estoy contigo no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo siempre te ayudaré siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia si tú tomas esta palabra con amor si tú tomas esta palabra como lo, lo está diciendo este, en este punto obteniendo de este modo su satisfacción y usando el corazón para comprometerse con las palabras de Dios y así poder ser conmovidos por el Espíritu yo al escuchar Isaías 41 10, yo estoy siendo conmovido cuando tú tienes el, el, su Santo Espíritu, me está diciendo no temas porque yo estoy contigo y no estoy temiendo porque yo sé que el Señor está contigo cada momento, en mi salir, en mi entrar con mi esposa, conmigo en el nombre poderoso Jesucristo y continúa, no desmayes hay veces que necesitamos, no, estamos cansados, estamos. Eh, Señor, danos, ya nuestras fuerzas acabaron, danos tus fuerzas. Y es, y es cuando el Señor dice, porque yo soy tu Dios. Ese Dios vivo de poder que te dice que te esfuerzo, siempre te ayudaré. Y, y hemos visto su gloria y hemos visto sus bendiciones, Padre Celestial. Lo hemos visto en el nombre poderoso de Jesucristo. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. No ha faltado un arroz, una papa. Los precios están por lo alto, pero el Señor dice, cumple eh, mis mandamientos, obedéceme, haz mi voluntad, que yo te sustentaré. Y es por eso con este punto nos está hablando. Y así poder ser conmovidos por, por, su, por su santo espíritu. Es muy, es muy importante establecer una relación normal con Dios, mis hermanos de Cristianos en la gloria. Saber que en el 41 10 de Isaías nos está diciendo: No te preocupes, yo estoy contigo. No te preocupes que eh, yo estoy, yo estoy a, a cuidándote. No te preocupes por eso. Te está diciendo el Señor en el nombre poderoso de su nombre. Y es por eso que estoy buscando una palabra, mis hermanos. Por eso en este momento me estás diciendo: No estoy mirando la cámara. Uh, estoy buscando un versículo. Uh, Dame un momento, por favor. Bueno. Eh, sí, yo era a a otro versículo, pero recuerda que también el Evangelio de San Juan, capítulo 14, 6, dice que ¿quién es el camino a la verdad de la vida? Jesucristo. Únicamente al leer esa palabra, al leer ese versículo, que Jesucristo es el camino a la verdad de la vida y que nadie viene al Padre sino por Él. Uff, esto, esto, esto me está llevando a que tenga una comunicación, a que lleve realmente un nivel sobrenatural con el Señor. En el nombre poderoso es su nombre. Y es por eso que eso es tener una fertilidad en el Espíritu Santo, mis hermanos. Eso es una, tener una fertilidad. No sé qué, a qué iglesia estás asistiendo, si no te están hablando la verdad porque esa verdad te va a hacer libre en el nombre poderoso de Jesucristo. Y lo que quiere el Señor que tú seas libre, que realmente entiendas que este Dios divino de poder te está diciendo, tú quieres salir, quieres ser fértil en lo espiritual, quieres ir en lo sobrenatural, quieres escuchar esa voz audible, quieres realmente tener esa paz espiritual interna. Tú irás claro que si comienza y como comenzamos este, este esta misión de la aquí hablando con Jesús, en Santiago 4.8, «Cercados a Dios y el que se acerca a vosotros, pecadores, limpiar las manos, y vosotros los de doble ánimo purificar vuestros corazones». Purifica vuestro corazón, sé fértil con su Santo Espíritu, realmente déjate llenarte de su presencia en el nombre poderoso de Jesucristo. Y por eso que en este segundo punto, el Señor nos está diciendo, nos dice en Mateo 18.3, el Señor uh, Jesús dice, en verdad os digo que si no os, o, o, si no os convert, uh, convertís y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Si ¿Sí vi la inocencia de un niño, ya de, hoy en día ya depende porque vemos niños tremendo y no es la culpa de los niños, es la culpa de los padres porque no se está haciendo la tarea en eso va también a leer este hermoso este pasaporte de la Biblia porque el Señor te está diciendo en es la manera que debes de, de, de criar a tus hijos un fundamento que es Cristo Jesús ellos deben de saber qué es lo bueno y qué es lo malo. Y que en lo bueno eh, siempre Jesucristo va a decir esto y en lo malo también Jesucristo te va a decir no lo hagas. Que Él pagó un precio y que ese precio eh, fue pagado por cada uno de nosotros. Y que cada día de nuestras vidas es un día menos de nuestras vidas. ¿Para qué? Porque vamos a ir en la presencia del Señor. Porque hoy en día todo el mundo queremos que esa fertilidad va a ser... Esta carnalidad siempre va a ser para siempre. Y ahí sí, cuando se muere la persona, hay papito, mamita, ma, eh, hermanito, hermanita, mejor dicho. Así todo el mundo, ¿y por qué no me dijo y por qué no sé cuánto? Yo es eso que el Señor te está diciendo: en verdad os digo que si no os convertís y os hacéis como niños, no entraréis uh, en el reino de los cielos. Tú quieres entrar en una vida eterna, tú dirás: claro que sí. Comienza a leer la palabra, comienza a llenarte de, de su Santo Espíritu, comienza a orarte con honestidad. No seas un religioso, una religiosa más, mis hermanos, mi hermana, le pusimos en la gloria de aquí, banda con Jesús. Hopkins. Realmente llénate de su presencia. Eres hermoso. Oh Señor, sentimos tu presencia, Señor, en el nombre de Jesús, Señor. Oh Padre Celestial, Padre pues de la Gloria, yo te pido por este pueblo, amado Rey, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, que haya una fertilidad, Señor, en cada uno de ellos, amado Padre Celestial. Padre Celestial, que este pueblo realmente esté dejándolo del mundo, limpiando sus manos, limpiando sus corazones, Señor, y que dejen que su Santo Espíritu entre en sus corazones, en sus vidas, y que esas casas, que esos templos, Señor, sean cuidados para ti, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, amado Señor. Mi alma te alaba y te glorifica, Padre amado. Y en este Viene también el Señor en este punto de que cuando lees la palabra de Dios, eh, cuando la contemples, te dice el Señor, mis hermanos, que cuando una persona es honesta es a través de la, de la lectura, de la oración y la contemplación de la palabra de Dios. Esa es una persona honesta. Esa es honestidad cuando contemplas esa oración una vez más. Perdona que sea repetitivo. Pero lo que el Espíritu Santo nos está hablando En este, en está hablando con Jesús Podcast. Que realmente debemos de ser Ese pueblo honesto y cuando, le, cuando leamos, cuando hagamos esa oración No sea una oración que únicamente hablamos Que perdón, comamos Mi Señor bendice tus alimentos en el nombre poderoso de Jesús Amén No, que realmente sea en el momento Que tú estés con el Señor sea una oración honesta, cuando lee la palabra realmente entienda lo que necesitas de leer, no lo que dice, no un ejemplo que diga a uh, San Juan capítulo 14 versículo 6, que diga uh, que Jesús es el camino de la verdad y la vida y pum, cerremos la, cerremos la Biblia, ojo, oh, como yo lo llamo con todo respeto, el pasaporte, este pasaporte hermoso y ya, no escrudilla la Señor, ¿qué me estás queriendo decir, Señor? Quiero ser fértil en, en, en, en tu presencia, Señor, en el nombre poderoso de Jesucristo. y es lo que quiere el Señor? Un pueblo fértil, un pueblo lleno de su presencia. Un pueblo que no esté a al acomodo a de, del mundo, para que el mundo, tú cuadres con el mundo. No, tú, no, si no... Tú, el Señor no quiere que tú le cuares al mundo para que ellos te, te digan, listo, vamos, eres parte de mi grupo. No, yo soy así, hay cosas así y no las puedo hacer. Y punto. En el nombre de Poderoso Jesucristo. Otro punto es, debemos ser puros y abiertos y decir lo que hay en nuestros corazones. En esa oración, sé puro, sé abierto con el Señor. Estoy fallando en esto. Ayúdame a procesar esto, Señor. No, no he podido olvidar mi pasado, dile. No he podido superar esto, Padre Celestial. Quiero ir en lo sobrenatural, Señor. Ayúdame a ser más humilde. Ayúdame a ser más prudente. Ayúdame a ser más uh, sumiso. Quita este mal genio portefacto que tengo. Pero vemos gente que está haciendo mucha infertilidad. Y lo he visto últimamente, en los dos últimos meses, mis hermanos. Cada día el Señor me muestra cosas que yo digo, Señor, Padre amado, yo oro por esas personas. Yo digo, Señor, obra en ellos. Haz lo que tú tengas que ser en ellos, Señor. Y que tu gloria sea, se vea manifestada en esas personas en el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo. Y yo digo, Señor, si estoy fallando, Señor, corrígeme, Padre. Abba Padre, corrígeme. porque cada día quiero ser mejor, como te lo dije hace unos minutos. No quiero ser uno más del montón. Hay muchos del montón, hay muchos montones. Yo quiero ser, marcar la diferencia. Poner ese grano de arena y decir... Se llenaron unas pocas almas, llegó, se sembró su semilla y el Señor recogió de esa semilla una gran cosecha. Esa gran cosecha pudieron ser, no le mito al Señor, siete, catorce, pero se hizo la tarea en el nombre Poderoso Jesucristo. Así, mi hermano y mi hermana, que debemos ser puros y abiertos, es decir, lo que hay en nuestros corazones. Decir un no no te hace diferente. Poner un límite no te hace diferente. No puedo, no, no, no. Yo no voy con eso. Pero hay que a, a decirlo con amor. En el nombre poderoso de Jesucristo. Un tercer punto que nos habla aquí el Señor. Busca la, busca la verdad y practica la palabra de Dios en todas las cosas y es lo que vemos hoy en día vemos un liderazgo vemos un pueblo que habla y habla y habla y habla que Dios es amor que Dios es vida que Dios no sé qué pero he visto unos casos que yo digo si uno a hablara a la gente todas estas es verdades que no que yo no voy a tomar el eh, no los voy a hablar, porque el Señor, este sol que sale para justos e injustos, es el Señor el que va a juzgar y el que va a mostrar a, a, a su tiempo. Pero si no, si el Señor le dijera como un Jeremías, habla y diles esto. Y algunos les dije, se pusieron enojados. Pero yo digo, Señor, tú a tu tiempo vas a mostrar. Arregla primero tu hogar, arregla primero el problema que tienes, después gana una comunidad, gana una comunidad, porque lo que el Señor me ha enseñado es que si tú no arreglas primero lo no tu primer misterio que es tu hogar, y estás predicando la palabra de Dios. Te estás arrastrando un pueblo y no para para el Señor sino para el otro Dios así que el Señor te va a demandar a esas ovejas, ese redil por su misericordia Dios puede hacer muchas cosas pero siempre uno ora por ellos y que el, sea, el Señor sea haciendo la obra como la ha hecho conmigo en esa fertilidad uh, espiritual, mis hermanos, y yo lo he contado muchas veces, cuando comencé en, los, en estos hermosos senderos del Señor, me acuerdo cuando comenzaba a predicar la palabra del Señor, yo hablando de amor, hablando de la familia, y en esa época mi hogar era como de perros y gatos, yo no sé si yo era el perro o el gato o mi esposa era el el perrito y yo el gato y, el, y cuando yo estaba eh, predicando en esa, en esa época que gracias a Dios que soy fuerte espiritualmente hoy en día necesito mucho, mejorar muchas cosas claro que sí era llorando yo decía ¿por qué llora? porque era un hipócrita pero estoy seguro y si tú le preguntaras hoy en día a mi esposa, quizá veo fertilidad espiritual en mí, ya te diría así, veo un hombre nuevo. Veo un hombre que realmente comenzó a cuidar su primer ministerio. Comenzó a tener prioridades, que primero es Dios, segundo es Dios, tercero es Dios, después yo y después los demás. Y es lo que quiere el Señor, mis hermanos. No únicamente que te subas a un altar y que te digas que eres cristiana o eres cristiano. Sino que tus actitudes, tu forma de comportarte, tu forma de hablar. Va a ser mucho más que de pronto evangelizando una palabra de Dios. Va a haber momentos en que te necesitas hablar. Cuando digo eso, es, ese momento de hablar es que hay momentos que vas a evangelizar, vas a hablar con la, la Palabra, pero tus actos van a decir mucho más, ahí hay, hay un hijo, una hija, un cristiano que tiene realmente la presencia de, de, del Hijo de Dios. En el nombre poderoso es su nombre. Y en este busca la verdad y, la, y practica la, la Palabra de Dios en todas las cosas, una vez más debes considerar si lo que estás haciendo es conforme a la voluntad de Dios realmente lo que estás haciendo es la voluntad del Señor esa voluntad de Dios realmente quiere que tú hagas o que vayas a este lugar o hagas esto muchas veces dirán, sí, sí, sí, sí fue lo que me dijo a, a el Señor pero he visto muchos casos que a los meses o a los años se acabó no lo estoy declarando sino lo he visto se cargan y comienzan a escuchar esas voces ajenas por eso hay que tener mucho cuidado mis hermanos de que gloria. en el nombre poderoso de su nombre si buscas la verdad de esta manera en todo lo que haces entonces eres una buena persona que verdaderamente cree en Dios cuando haces la voluntad de Dios como te digo que hoy tengo fertilidad hoy en día tengo esa fertilidad mi hogar tiene esa fertilidad en espiritual que nos falta mucho, claro que sí que somos seres humanos, cometemos errores, claro que sí no somos perfectos el perfecto vino y se fue y va a regresar muy pronto va a regresar Aleluya hace tu nombre Señor, y se está viendo, se está cumpliendo todo En el nombre poderoso de Jesucristo si tú haces la voluntad de Dios y como lo dice en el Evangelio de uh, San Juan capítulo 8, versículo 31 a 32 que aquí nos está hablando que la verdad os hará libres. Mire lo que dice el versículo 31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: Si vosotros per permanecieres en mi palabra, escucha esto: si permanecieres en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Esa, eh, se conocerá la verdad y la verdad os hará libres, es deja que mi Santo Espíritu comience a hacer la fecundación en ti, esa transformación en ti Y que realmente deja que mi Santo Espíritu comience a limpiar esa casa Comience a salirlo del mundo y comience a realmente a llenarte la presencia de Jesucristo para llegar al Padre En el nombre poderoso de su nombre Y por eso debes de alabarlo y glorificarlo, oración, esa oración honesta Leer esa palabra con entendimiento, pedirle al Señor que te dé sabiduría, discernimiento como lo podía Daniel para cuando discernir los sueños. En el nombre de poderoso Jesús. Es lo que quiere el Señor. Y en 2 Corintios capítulo 6 versículo 14 nos dice, no, no eh, estéis unidos en yugo desigual con los incrédulos. Al tener esa fertilidad espiritual, sabe qué es lo bueno y qué es lo malo. Pero hoy en día, las mujeres se van a buscar esposos a las iglesias, lo, o, los, o los hombres, esposas a las iglesias. Por eso, cuando tú comienzas, perdón, a buscar la verdad y practica la, la palabra de Dios en todas las cosas, el Señor te está diciendo: bueno, cuando tú eres fértil, tú sabes qué es lo bueno y qué es lo malo. Tú ya sabes qué es la sabiduría. Tú sabes qué es el desertimiento. Tú sabes que, que, que es el Espíritu Santo, quién es mi Hijo Jesucristo, y que lo que salga de sus de labios sea de bendición y no de maldición, porque en la misma boca no pueden salir dos cosas. Tú ya sabes que lo bueno y lo malo, tú sabes quién realmente quie quiere algo bueno contigo, y espera los momentos de Dios y ya. En el nombre Poderoso de Jesucristo. Ya para terminar, mis hermanos, que me están diciendo que ya debemos de... Eh, nos dan cinco minutos para terminar. El punto número cuatro. Acude ante Dios y reflexiona cada día sobre ti mismo. Mantén una relación estrecha con Dios. Esa relación es 24 horas, 7 días a la semana, 365 días al año. Mis hermanos, que en la gloria. Y el Señor... En ese acude ante Dios y reflexiona cada día sobre ti mismo. Realmente estás. El Señor que quiere decir es que comienza a mirarte y comienza a decir: ¿Qué necesito mejorar para que sea más fértil en esa parte espiritual? Porque si tú no cambias en esa parte Va a haber una infertilidad espiritual, el Espíritu Santo no va a poder obrar en, en, en ti, en el nombre poderoso de Jesucristo. Oh Padre Santo, mi alma te la y te glorifica. Y por eso Ageo capítulo 1, versículo 7 nos dice, Concederá bien vuestros caminos, ¿sí es lo que te dice la palabra? Concederá bien vuestros caminos, tú sabes que es lo bueno y qué es lo malo. Y que debes de cambiar y que debes de eh, y, y, y mejorar cada día más. El Señor está diciendo en el nombre poderoso Poderoso Jesucristo. Y ya para terminar, de Pedro capítulo 5, 2, 3, mira lo que nos dice. Apacentar la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuera, sino voluntariamente, no por, no por ganancia deshonesta, sino con camino pronto no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado sino ejemplos de la grey mis hermanos de cristianos en la gloria querido oyente en lo que el señor nos está diciendo nos está queriendo decir en, esta, en estos versículos es que realmente no únicamente un liderazgo aquellos padres, aquellos esposos aquellas personas que tienen un hogar tienen una empresa, tienen unos amigos, compañeros. Te está diciendo, apasente a ese Grey. Muestra que, te, que eres fértil espiritualmente y que esa fertilidad va a afectar en una forma positiva a esas personas. Y que esas personas con el tiempo van a decir, como siempre lo digo, había algo diferente en ella, había algo diferente en ella y me vine a enterar que era cristiana y no que lo manifestaba que soy cristiano que soy cristiana sino sus actos, sus hechos, su forma de comportar eh, y me di cuenta que con el tiempo que decía mucho más que, que muchos que conozco que dicen que ser cristianos como le digo a mi esposa hay muchos que levitan evitan y no han aterrizado mis hermanos el Señor nos ha hablado en esta hermosa emisión de Hablando con Jesús Corpus, que Dios te continúe mega bendiciendo como lo digo y recuerda déjate llenar de la presencia del Señor sé fértil en lo espiritual que no haya una infertilidad en ti y cuando venga el Señor otra vez por su iglesia te quedes. es lo menos que quiero para ti Realmente, mi gran anhelo es que tu familia, mi familia, mis compañeros, mis conocidos, nuestros vecinos, se vayan con el Señor. Así que, oremos por estas personas y pidamos al Señor que tenga su misericordia y su gracia para con ellos también, como lo ha hecho con nosotros, en el nombre de Jesús. Que nuestras casas, Nuestros vecindarios, nuestros barrios, nuestras localidades, nuestras ciudades van a servir al Señor. Colombia es de Cristo, Israel es de Cristo, el mundo es de Cristo. Padre Celestial, Padre de la Gloria, te damos gloria y honra en el nombre poderoso de, de tu Hijo Jesucristo. Y recuerda que puedes visitarnos en nuestra página de internet, que visitarnos en laGloria.com, en nuestras redes sociales y también bajar la aplicación en, en la aplicación de Google Play, en el sistema Android. Saludos en la gloria. Bendiciones y nos veremos en otra emisión aquí en Hablando con Jesús Podcast. Bendiciones. Escucha créditos y entrevistas en Hablando con Jesús Podcast.